y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora sí empecemos con las noticias. Santos Laguna podría quedarse sin Brian Lozano si es que Jesús Manuel Corona sale del Porto rumbo al Inter de milán de acuerdo a información del Universal el equipo portugués podría buscar al jugador Santista si es que se da la salida del Tecatito quien es pretendido por diversos clubes de Europa, cabe recordar que en el pasado mercado de traspasos Brian Lozano son no Para clubes de la MLS Sin embargo, el equipo verde y blanco Consiguió aguantarlo para el presente torneo El Porto de Portugal está muy cerca De alcanzar un acuerdo por Brian Lozano El conjunto luso tiene atado el pase Del uruguayo de 26 años Que llegaría para reforzar la línea de ataque A un precio sumamente asequible Brian Lozano ha disputado los 10 partidos de clausura Consiguiendo 3 goles y 3 asistencias Siendo hasta la fecha uno de los extremos Más determinantes del fútbol mexicano La idea del futbolista es dar el salto a Europa Y la opción de Loporto le ha conquistado su fichaje podría dejar a las arcas de Santos Laguna cerca de 6 millones de dólares.